Desde el Servicio de Educación Mental de Alcohol Monarca, los Bolemos desitjar una buena entrada de curs 2014-2015. Aquí os presentamos la nuestra oferta educativa para que nou curs. curso. Comienza el curso y el maquilla tardó. Los infants de 3 a 5 años tendrán la oportunidad de atracarse al mundo de los Boletes l'activitat la actividad expositiva, Boletetes, que tendrá lugar durante los meses de octubre a al Mule del Rey, Amor. También se una visita guiada pels los estudiantes de secundaria, batxillerat, ciclos formativos y escola de adultos. Los infantes de 3 a 5 años contarán un altre cop amb la marieta, una formigueta, un contacontes que nos enseña a estimar els más petits. A partir de 2 años y de 5, arriben a Mordala, un cranc. Ens lo pasaremos muy bien la mar y ballant con esta nueva amiga. Como siempre, vamos de excursión. Vamos a descubrir nuestro entorno a los infantes de 3 a 5 años. Yo millor que su usina de Rafalet, on se amaga sabe usina. ¿Anam a conocerla? Amb los infants de primer, segon i y 3 de primaria, también vamos a la excursión. Ya ja somos más gruesos y caminamos del que lo Punta Prima. Una excursión muy pulida y amb muchas cosas para aprender. Desde de primaria de primària fins a quarta secundaria, vamos a la platja de viní -Malà. Allá, para no interpretar el paisaje y entender como todos los ecosistemas son importantes para tener unas playas polidas de Menorca. Encara no a visitar el Hospital de Animales, algo, fans que tienen la fauna silvestre accidentada. Allá, podreu conocer a tortugas y a seres rapinheiras y entender quiénes son las problemáticas, para todas las edades, a partir de tres años. los estudiantes de secundaria, oferim las xerrades de agua y energía informem, compartim i debatim cómo podríamos tener una illa más sostenible. Si os agrada la botánica, no podeu dejar de visitar el Parc Obieto d'Uri, un parque en plata autóctona de Menorca. Entendremos mejor por qué tenemos el paisaje que tenemos y qué características tienen las plantas que viven en nuestra isla, a partir de la cinquera primaria y Si se voleu saber més sobre botànica i evolució, us oferim el taller de les plantes endèmiques de Menorca. Aquest ens descobrirà per què tenim les espècies que tenim de mula la nostra illa i quines coses han passat en millones darrers milions d'anys perquè això sigui així. A partir de batxillerat. Contacteu amb el de d'Educació Ambiental per a reservar la vostra activitat: educam.com i en el telèfon 971 3507 62. Informe a vos de que activitats actividades están subvencionadas. Muchas gracias y buena entrada de curso.